Un tema de interés a propósito de los pocos días que faltan para las elecciones, no. cuántas cosas tenemos, y es que los partidos políticos acuerdan seis días. Eh, buscar un procurador electoral independiente y propone eh, una firma auditora para los gastos de candidatos. El diálogo, el diálogo político y social eh, que se celebra en, con el CES con el Consejo Económico y Social, logró avanzar en dos puntos que hasta el momento han sido conflictivos entre las organizaciones. Esos dos puntos fueron reconocer la necesidad de escogencia de un procurador electoral independiente, de consenso entre todos los actores de la vida nacional y proponer a la Junta Central contratar una firma privada para auditar los gastos de campaña de los partidos políticos y de los candidatos. Otro de los puntos que se retomará en esa reunión es la propuesta de conformación de una comisión de acompañamiento de la Junta. Realizada eh, hoy el Partido Revolucionario Moderno, con la noción de que seis instituciones y un representante de los jóvenes que protestaron en la plaza participen en esa comisión de seguimiento o acompañamiento. ¿A quién proponen, a quién proponen ustedes para que asuma el rol de Vamos a ver. El rol de procurador de los comicios. Tenemos declaraciones. Tenemos audio. bien con El tema de delitos electorales y que tiene que ver con eh, los partidos políticos, me parece que lo correcto es dos cosas. Primero, el perfil de esa persona, que no debe ser un perfil de un militante o un dirigente, de un partido político determinado, y segundo, que debe ser, eh, digamos, discutido una terna con respecto a esas personas para ocupar esa función. Lo ideal, lo idóneo es que sea una persona independiente, al menos que no, esté, no sea militante de un partido de República Dominicana. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los puntos claves, yo sé, que de cara a las elecciones del 15 de marzo, por la misma... Muy bien, ahí están eh, declaraciones de uno de los participantes, sí. el señor sí. Jorge Mera. Mira, quiero puntualizar dos aspectos. Bueno, de los llamada, dos... ¿Tenemos una llamadita? Vamos a ver, buenos días. ¿Pero cómo va a ser la llamada? ¿Tenemos la llamada? Bien. No, no. Bueno, Mira, eh, me llama la atención el hecho... Y... Eh, tristemente, y a, ca o sea, a causa de lo que aconteció, es que se están dando estos acuerdos y esta busca, búsqueda de transparentizar todo lo eh, que pueda suceder en los procesos electorales. Uno de los puntos en los que se a los que se llega de acuerdo, contratar una firma auditora externa para eh, auditar los gastos en campaña de los partidos políticos. Se supone que uno de los puntos de la ley de partido y uno de los roles de la Junta es que de alguna forma regule, fiscalice todo lo que tiene que ver con los gastos de los partidos políticos, de los aspirantes. Entonces, tener que buscar a otra gente, a otra institución, a una firma auditora que te diga y que acredite eh, lo que se, lo que están haciendo los partidos políticos con el dinero que le entre es decir, bueno, pero la Junta eh, no es competente para realizar esto. Hay que buscar una gente que audite lo que están gastando los candidatos o los partidos políticos. O sea... A esto queda demostrado que tantos los participantes, los partidos políticos eh, y todos los que están inmersos en este diálogo y la población en general te dice, bueno, no creemos en lo que está haciendo o lo que ha hecho la Junta, que hay que buscar sectores externos. El mensaje final de todos estos procesos de conversaciones, de acuerdos y demás es que no hay una credibilidad de que la Junta pueda llevar un proceso electoral eh, diáfono como se entiende que debe de ser a raíz de lo acontecido lógicamente, pero deja mucho que desear que nosotros estemos teniendo este tipo de situaciones y circunstancias en este momento, muchachos. Pero precisamente por eso sí. es que se está buscando con este diálogo la viabilidad de corregir estos entuertos que debieron estar corregidos antes para de una manera u otra dar la confiabilidad que merece un acto tan solemne como ejercer el derecho constitucional de elegir y ser elegido. Para las elecciones de ahora, que apenas faltan seis días, hay muchas cosas que todavía no se van a poder implementar. Pero al conquistar por lo menos el observador de escrutinio que pueda estar ahí presente, que sea de la sociedad civil, ya eso es un avance. También que estén ahí organismos internacionales, también eso es un avance. Dentro de toda la problemática que tenemos, tenemos que viabilizar el espacio y hacer posible que estas elecciones del 15 de marzo devuelvan a la ciudadanía la confianza, la seguridad de que su derecho y al emitir su voto van a ser contados debidamente con toda la afanidad posible y que van a ser tomados en cuenta como un voto de un derecho de un ciudadano dominicano. Es cierto que por tantas desviaciones e intereses personales que hubo y que hay, nos tuvimos que ir al voto eh, físico de boleta y el conteo físico. Esto traerá como consecuencia un tiempo extra. Ahí se va a necesitar paciencia, ahí se va a necesitar seriedad y es por eso que los delegados de todos los partidos que van a estar ahí presentes deben de ser personas eh, con capacidad para interpretar el momento histórico que están viviendo y también su responsabilidad. Dentro de todo, en los partidos se oye de, de todo eh, se habla de muchas traquiñuelas que se pueden hacer ahí pero ya eso va a depender de los delegados a los cuales le hemos dado la confianza de que estén ahí presentes y defiendan eh, esos derechos de cada uno de los ciudadanos lo importante es que vayamos a votar todos confiados y que demos ahí nuestro deseo lo dejemos plasmado en ese voto y estemos atentos, tanto cuando vayamos a votar y también podemos estar afuera, esperando todos los resultados, unidos como pueblo que queremos democracia, que queremos que ese derecho sea protegido. Precisamente hablando de esa democracia a la que apela nuestro compañero Fulvio, es que yo quiero también llamar a la, a la población a que vaya a votar. Claro que vaya. Yo no a le voy votar. a decir por quién vaya a votar, usted vota por el que usted que quiera. Vaya a votar usted es el así. que tiene que elegir lo que usted, ¿por qué me ponen la imagen? De... Porque esa pone... ¿Por es la imagen de Francisco que, así, ahí, La carita con... de paliza <ríe> a mí me causa risa. <ríe> eh, con relación a esto, vaya a votar, vaya a votar el día 15 y asegúrese de que su voto. Que quede bien marcado, asóplelo bien, ¿cómo o soplelo bien que se dice sí, sí, pero yo quiero decirlo como, como lo decimos Asóplalo. en el campo, asoplarlo ¿verdad? ¿No? esto es un pueblo, esto, esto, esto, aquí usamos el lenguaje llano, doble bien su, su boleta y entre en la urna El caso de luego, hace... luego de todo eso, Fulvio lo que pasa en ese colegio electoral quédese ahí, si usted quiere, afuera esperando, el resultado de lo que salga ahí aguántelo. Sí. Porque puede hacer que la mayoría no esté conforme con lo que usted quiere. Por ejemplo, puede ser que la mayoría no esté de acuerdo con el candidato por el cual yo voy a votar. Y entonces yo tengo que entender, bueno, sí, perdió mi candidato aquí. Y tengo que aceptarlo porque esa es la democracia. Sea como sea, lo que salga de, de ese resultado, usted tiene que, que aceptarlo. Y por sí. eso, quiero felicitar especialmente a los dos partidos que han estado reuniéndose. Eh, Mira, por ejemplo, al PRM eh, un, un momento, y al PLD, un, un momento, eh, ¿tú vas a seguir inmediato ese uh -huh. anuncio sí. que aparece esa muchacha que parece un modelo? La Junta Electoral debe como que de adaptar bien a las circunstancias del país para que lo entiendan mejor. Ese modelo que ponen ahí, eh, eh, cualquiera sí, no escucha más llano, nada de las más otras llano. cosas. Ah, tú, tú Tiene que... que ser un poco más llano. Ah, pero ¿por la forma de hablar o por la belleza de ella? Las dos cosas. Siento maldad. O sea, que en tus palabras se concentra en ella y no en la información. No conecta eh, con eh, lo que la, es la... Forma es la de esa hablar. señora no parece dominicana. Si ah, bueno. Pues o sea, ya, ya esa es otra forma. El, el de video pasar. que se... Sí, sí. sí. El, el video que se vio ahí sobre Francisco Javier y Paliza es precisamente un encuentro en ese diálogo que Francisco Javier se cree que nosotros somos estúpidos. Y ahí Paliza le estaba explicando algunas cosas. Bien, es importante destacar y felicitar al PRM y al PLD y a la propia sociedad civil que se han manejado bien. Están conversando y eso es lo importante. Pero ahí faltan los jóvenes con voz y voz. Bueno, pero ellos lo llamaron. Pero eh, sin ellos, voz, por el, voz Pero ellos estuvieron ahí. Pero tuvieron, pero voz, tuvieron voz tuvieron voz porque ellos... ellos, ellos, ellos Como ellos, observadores ellos solamente. Ellos no pero hablaron. ellos hablaron. No, no, podían pero, ellos entregaron Pero la pregunta es, por un momentito, por ese momentito. Si tú no tienes voz en un lugar... ¿Cómo es posible que tú emite un discurso? So, pero oye, pero no de propuesta. Pero aún así debieron quedarse. No había voz ni voto debieron para quedarse, propuesta. Pero debieron quedarse, debieron quedarse. Se vio mal de parte de ellos, los jóvenes, que hablan de democracia, pero que son intolerantes. Ah, no, yo no participo aquí. Yo voy a participar del mío y tú tienes que participar del mío. Creo que están perdiendo el norte. Creo que están perdiendo el norte. Pero se le debió permitir voz y voto. Claro, claro, un momentito, un momentito, eh, eh, claro que sí, pero eh, eh, tienen que saber que ellos debieron quedarse ahí porque ellos lo que quieren es participar y debieron entonces ahí exigir y decirle públicamente que ellos quieren derecho al voto y quedarse, pero no ir a un sitio, entregar un documento, emitir un discurso, porque esa otra, ¿quién eligió por ejemplo a esa joven para que, para que dirigiera, para que represente a los jóvenes? ¿Dónde se hizo esa asamblea? O sea, entre ellos lo decidieron. Pero la uno. Pero ¿quién la eligió? Había que ejemplo? elegir uno. Eh, ¿quién, pero está bien, Pero ¿quién eligió? ¿En qué asamblea se eligió? Bueno, ¿Dónde se hizo esa asamblea? O sea, la mira mira, cómo, mira cómo se maneja. ¿Eh? Ellos están pero, ellos hablando de este país. ¿Quién está financiando eso? Eso es pero transparencia. independientemente de tu maldad, esa muchacha no, tiene derecho. No, ¿qué, ¿qué maldad? Maldad no, independientemente esa es mi opinión. De lo ve ahí. La democracia me permite a mí. Fulvio, Independientemente de tu maldad lo lo, como you know Los jóvenes calling. tienen derecho a elegir pero, uno pero está bien. Uno cualquiera pero está bien. Y pero eligieron y, a y esa ¿dónde muchacha pero dónde se hizo la asamblea? O, o, o, o la asamblea? te afecta a ti el ¿Eh? contenido pero O te afecta vi, a ti vi... El contenido profesional de esa muchacha Pero yo vi no porque somos todos la profesionales La muchacha tiene todo, somos todos tiene todo, todo el talento somos todos ¿Te afecta a ti el talento Por ejemplo, de esa muchacha? ¿Qué dijo a los no, de ninguna manera Por ejemplo, Santiago Matías, es un joven también Ella no me representa a mí ¿Quién le bueno, eligió? ¿Dónde se hizo la asamblea para, para de elegirla a ella? Eso, y yo la felicito. Mira, -Yang, a los que no tiene calidad moral para hacer ningún tipo de referimiento. Ese no, señor... A eh, no, a me refiero o sea, al comportamiento este de ese joven. Pero no importa, ese supuesto dominicano. candidato a diputado. Pero es dominicano, pero, es dominicano. Pero eso, para todo hacer todo ese tipo de declaraciones no tiene calidad moral. Porque si estuviéramos hablando ah, de un joven... De es un delincuente, no delincuente, es un empresario. No, y de dónde ha conseguido el dinero. Se ha hecho multimillonario y nadie sabe cómo. Es Y además no el, comporta el, público? Y el, Yang, el comportamiento de no, ese muchacho. Carina, no, no, no, yo no me estoy no, metiendo no pa para allá. Pa no, yo no me estoy ¿Eh? metiendo para ningún lado. El comportamiento de ese joven de que no es para representar a ningún joven. El supuesto candidato a diputado que salió desnudo en las redes y que hace un sinnúmero de declaraciones no, no, no, no. No, no. irresponsables e irrespetuosas. El... Yo voy a buscar los tweets en tu Buenos días. Eh, eh, ese joven no representa nada. Ese joven no lugar. representa nada. Ah, no, no tiene eh, calidad no, moral. Eso no. no me compares. Oye, pero déjenme hablar los otros. ¿Qué vaina de Buenos días, buen día, buen día, buen día. Buenos días. <risa> se ven discutiendo muy bonito. Acá ah, no, pero que Tony, que tú, que tú vas a venir parcializado. No, ah, no, nada. adelante, no, no. Tony. Yayan, Yayan, Dirigente yo del PRM. Te Mira, a Yayan, ese programa tiene que coger. Y trabajo, a para que él vean vea en la casa. ¿Y qué tú vas a dar? clase Entonces, a mí? A mí? Claro que ¿Pero sí. me vas a dar clase? Vamos a de ver, vamos a ver, eh, te te Tony. no me haga hablar, Tony. Tony, no me haga hablar. Yayan. No me haga hablar, que tú sabes que tengo la información. No me haga hablar. Vamos a ver, adelante, No me rete hablo. Tony, te está amenazando, Tony. No me arrete que hablo. No me rete que hablo. hablo? Habla de mí. Si es de mí, No me De ti no, de ti no, pero no me rete que hablo. Vamos Oye, a ver, Tony, te escuchamos. Hola, que yo te voy a decir qué es lo que hay que decir. Mira, ya. ya. Eh, el impresionismo no se sirve en esa manera que tú quieres servirlo. El impresionismo es una manera de venderse al público que dependiendo del cliente, de tu comprador, tú tienes que mostrarlo. Ustedes tienen eh, televidentes que lo vemos con la pasión de que hacen un buen programa. Uh -huh. Alvarito quebró la Z, con eso te digo todo y no voy a seguir hablando. Alvarito quebró la Z. Ahora, sale a preguntar en un semáforo: ¿qué misoras lleva? Que ya somos menos los que llevamos la Z, porque discuten en una tonalidad que no le dan espacio a la idea del otro. Pero tú eres una gran persona, yo simpatizo por ti. Ya, ya. Yo he dicho aquí públicamente que yo aquí no estoy para caerle bien a la gente o para, para caerle mal. Yo no estoy viendo aquí de ningún partido político. Yo aquí estoy para exponer mi, mi, mi punto de vista. La honestidad de esos ¿Eh? jóvenes no puede ser comparada con a los foques, ninguno. Por ahora están comparando a los por foques porque salió de un barrio. No, oye no, no la de un barrio. Oigan, oigan no, esto, no, por por eso eso no. salió de un barrio no, no. porque se ha superado. No, no. Porque no. se ha superado no, no y a ahora, eso. y ahora. Esos eh. jóvenes, esos jóvenes. Por ejemplo, esa muchacha. Pero con ese talento que tiene, ese yo, profesionalismo pero ustedes, que tiene, pero tiene background personal. para estar en ese no, diálogo. El no permitirle que esté en ese diálogo con voz y voto es un absurdo. Es una advertencia es un, es una advertencia pero tú más. Estás. Pero, es una advertencia amada la intolerancia. Pero, pero el PRM de la intolerancia. Pero el PRM está ahí. Sí, ¿y pero le el pidió PRM votó para que estuvieran ahí. El, quien le pidió a ella que se quedara. Pero el PRM votó es, para que estuvieran ahí. Y le no pidió? le aceptaron voz y voto. Es una intolerancia ¿quién total. le pidió que se quedara fue paliza? Bien, vamos a WhatsApp ahora. Vamos a WhatsApp a ver qué nos dice la gente.